El Alfa, el Alfa tiene un concurso donde apoya a muchachos nuevos, talentos nuevos en la canción que él tiene, se llama A Correr Los Lakers. A Correr Los Lakers, como yo soy de Los Lakers, está bien, yo lo veo bien, no hay problema, yo no le puedo criticar. Entonces, la canción A Correr Los Lakers, me encanta la píclica. Mira, mira, lo único que le falta el Alfa, y perdón que te interrumpa, Genesis. Ella, eh, eh, un, un juego de Playstation el Play Claro, el Play 5 Un juego, el Alfa Una idea eh, Una idea, atención eh, el atención, Alfa Atención eh, el eh, Alfa eh, a, a Hablar, esa gente, Dios, Una idea, idea, haga un juego <ríe> Que se llama el Alfa El Alfa, con esa carácter El sí, Alfa, eh, con un, un tipo fuerte Un tipo carencia, guau Dice que, sí. Sí, sí, que, que tú tienes que matar tanta gente Para llegar a un sí. concierto Dice <ríe> que <rí> Ey, una idea. Hey. Y, y dice un amigo mío que la idea se, se paga. Pagan. Se ya sabe. Atención. Entonces el Alfa hizo este concurso y hay muchas personas, hay muchas personas que, que, que, que participaron, pero muchas. Yo creo que vi tanto videos de de leike ley que yo vi más videos de acorralando ley que que, que videos de Chedi está cuando, cuando sale un problema. Entonces la canción parece que está bien pegada y va a apoyar a, a algunos talentos. Tengo entendido que en el remix va a salir Arcángel y Secreto. Que es primera vez que él y Secreto graban, parece ser. Que es primera vez. Sí, yo creo que es primera Entonces, vez. Entonces, sí. van a sacar de esos cinco, van a sacar a uno. Yo dos, estamos, me parece. Son dos. Son dos, oh, sí. okay. Son, okay, dos son dos, dos nuevos talentos. Antes de darle la opinión sobre, sobre eso y sobre lo que pasó con el Alfa, que, pus, que la gente entiende que puso un huevo, yo quiero estar claro de que en ese concurso yo apoyo claramente a Andy D. A mí no me da un peso. Que Checho de San Francisco de Macorís, tiene talento, eh, un muchacho joven, eh, Andy D. A Kiko, <ríe> <ríe> que si Jaraca Kiko va a salir. <ríe> no, y hay que darse a Jaraca Kiko. Eh, se murió el chévere y se murió Kiko. Ahora es Jaraca Kiko, Dios mío, ¿eh? No, pero el tipo, ¿sabes por qué me gusta lo del tipo? <risa> Porque hay una película de negro. Ah, sí, sí, sí. Yeah. De, los, de los hermanos, de los hermanos, el que, el que usan los sí, bobos. ¿no? Sí, sí. Sí, pero, no. sí que claro <risa> <risa> Cuando sí, el loco sabes, se va... El hermano de Sanicero. Sí. Recuerden que en esa película que, que sale el peinado así, es cuando el tipo se va para la universidad y lo matan. ¡Ah! ¿Y sí, qué es claro. se iba a hacer? No, porque ese, ese iba a salir del barrio, digamos, a ser estudiado. Sí, que el primer negro que llega a la universidad, vamos, y y lo, boom, mata. lo matan. Entonces, nosotros apoyamos a nuestro amigo Andy D. Esperemos que sea... ¿Tú sabes esto? Que, que le dé sus... Su, su, claro, mira, mira, ganando San Francisco de Macorís... Sale en la canción el tema. y tú vas a tener una gran mira. promoción. Ay, yo que te, no chaleito, te, escúcheme, te... escúcheme. Todo San Francisco de Macorís. Ah, sí, ah, ahí mira, está. Jaraca este es Cenicero. Este, este es mi mira. Sí, eh, entonces, esto. Todo San Francisco de Macorís son las aledañas y la provincia de Duarte deben apoyar a Andy D. Sí. ¿Por qué? Porque un muchacho que siempre lo ha intentado de todas las maneras, siempre ha estado en Movimiento Urbano, los nuevos talentos, los que están en el medio, los que le gusta eh, esta música, tienen que apoyarlo. Porque yo sé que cuando... Lo, cuando si él gana, va a ser buen trabajo. Porque el muchacho, es, aparte de que es amigo de nosotros... Es sano, Es muchacho sano, un muchacho sano. sano un sano. muchacho que siempre le ha gustado el... el, el de, de aquellos tiempos, la franquicia de y uh -huh. Euro y esa gente. Y es de la Javiela. Debemos apoyarlo. Estén pendientes es en Instagram a la vuelta. Sí, yo en, creo. Instagram, en Instagram. Deben estar pendientes. En Ali, Instagram de Chael. Sí, es, en en Instagram Instagram de de Chael. Ahora, el alfa dice, dice, antes la canción de, él tiene una canción con Blyard Peace. Blyard Peace es un grupo de Estados Unidos muy famoso, donde estaba Fergie, no sé si ya estaba porque no la vi en la portada. Entonces, Blyard Peace hace una colaboración con el Alfa. Y la canción iba a salir ayer. También ayer iba a salir la canción con Nicki Minaj, 69 y Nicki Minaj. Alfa dice, y él dijo, lo dije yo, claro, no lo dije yo, que si la canción de él ayer no, no, eh, iba a ser la más visitada por encima de la de, la de Sistina y la de Nicki Minaj, él lo dijo él. Él dice, él menciona, menciona eso en sus redes, que él iba a hacer eso. No sé si eso es sonido, no sé si eso es una promoción, porque el tipo es muy bueno promocionándose. No sé si él iba a cumplir eso, pero la canción no sobrepasó la de Nicki Minaj ni la de Bly Eyed La canción creo que fue el número dos en tendencia. Y ya la de Nicki Minaj lleva 16 millones 24 horas neto. 16 Millones 24 en 24 horas. ¿Cumplirá el alfa su, su promesa? Bueno. Yo no opino a ese ching ahí. Ese, e, e, ese tigre, Nicky Minaj y, y, y Sistina y Chivatico. <risa> Con fuertes, claro. Sí. Fuerte. En su view, güey. Con su view, esa gente no conoce. Sea, un tipo que cuando hace un live, es un millón que no, meta. una vez, dos minutos. En una? un ratico. Sí, no. ¿Quién sí, nada. ¿Quién, ¿Quién es esto ese? El chivatico. el chivatico. El chivatico. El chivatico. El chivatico. Él hace un live y en un millón, un millón se mete ahí en un rato, en menos de media hora. Sí. Sí. Eh, el tipo, entonces, ¿cómo el live va a forzar ahí? No puede. No No